En este 10 de junio, un día tan importante para todos los argentinos, el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, simplemente manifestar que las Malvinas son y serán argentinas. Y en ese marco eh, no debemos dejar pasar estas, estos acontecimientos, estas fechas. Y hoy, de alguna manera, hemos reconocido a Laura Vallatore, autora de un libro, jugenio el libro, muy importante, donde justamente cuenta la gesta de Malvinas en primera persona. Malvinas en primera persona se llama el libro. Y desde ya nos parecía una forma de reconocer por supuesto a la escritora que además nos ha dejado un libro para la biblioteca de acá del Consejo Deliberante, pero en ella y a, a todos esos héroes que dejaron la vida y algunos que volvieron y con los cuales debemos de alguna manera tener el, y rendir honor de manera permanente. Así que simplemente agradecer a todos los veteranos que estuvieron acá en el Consejo Deliberante, la casa de todos los vecinos de San Salvador de Jujuy y esto es una forma de agradecerles, de retribuirles el sacrificio que hicieron por la patria en aquellas islas de nuestro Atlántico Sur. Así que desde ya, muchísimas gracias y a todos los argentinos, a todos los eugenios, esta gesta no la debemos olvidar. Emotiva por un lado y para nosotros los veteranos de guerra, especialmente en mi caso, triste. ¿Por qué? Porque es volver a recordar 1982. El libro habla... Una décima parte de, la, de lo que podemos haber pasado ahí. No se puede, eh, por razones de espacio, tiempo, o simplemente no querer recordar, no habla del, del todo lo que ha pasado allá. Especialmente por mí, yo hablo por mí, no por el caso de otros. Yo a los veteranos en la guerra de acá de Jujuy, los que están acá, no los he visto nunca en la guerra, no los conozco. Acá en Jujuy recién los he conocido. Éramos tantos, éramos... 12.000, 16.000 hombres allá, entonces yo a ellos no lo vi a ninguno, tal es así que yo soy del ejército y sin embargo llegué a primera línea con los infantes de marina. No quiero pecar por soberbia, pero bueno, se trata de lo, lo primero que tenemos en Jujuy que cuenta la historia precisamente de los jujeños en Malvinas. Incluye eh, la historia, la reconstrucción de la historia de vida de los eh, 15 jujeños que fallecieron durante la, la gesta de Malvinas en 1982 y a su vez el testimonio de los que regresaron. Eh, fue un trabajo que demandó cinco años. Fue un trabajo muy arduo, pero como decía en el acto, se trató de una experiencia fascinante, lo que es poder reconstruir esto y por otro lado, eh, poder hacer un acto de justicia, ya que en aquel momento, en el 2012, cuando comencé a trabajar con este libro, eh, caí en cuenta que no había nada escrito sobre los jujeños en Malvinas y entendí de que teníamos una deuda enorme como sociedad. De allí, la... Este, este libro que terminó cambiándome la vida, estoy trabajando ya en la segunda edición que se va a presentar, si Dios quiere, el año que viene cuando se cumpla el 40 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas.